Hola a todos, un, un saludo a la, a la Facultad de Ciencias y al conjunto del campus. Es un, una gran alegría verlos a todos, es muy entusiasmante. Eh, eh, para mí es un privilegio estar aquí con, con eh, nuestro premio Nobel de Huff, con el profesor Humberto Maturana. Yo siempre hablo... Por favor, eso ha sido un gran aplauso. Con Anita Tillú, que es un gusto tenerla acá. Y... Muchas gracias. A ver, dos o tres cosas de, de introducción. La primera, siempre que yo trato de explicar por qué la universidad hoy día no es entendida como es una verdadera universidad, cuento sencillamente una experiencia evidencial, lo que para mí significó ingresar a estudiante de primer año, escuchar una clase de Humberto Maturana. Y darme cuenta que él estaba diciendo algo que a mí nunca se me había pasado por la mente, digamos. Que, que él me, me invitaba, por ejemplo, a pensar en el conocimiento, no centrado en el objeto a ser conocido, sino también a la estructura del individuo, del sujeto que está conociendo. Y que me entregaba una visión totalmente distinta de cómo podía funcionar el sistema nervioso central. Y a mí me, me dado cuenta que se abrió un mundo. Entonces, bueno, eso un poco tiene que ver con la formación versus la información. A lo mejor una forma fácil de, dif de diferenciar información y información, es decir que a la primera uno le puede poner un precio, como, como en los, las películas de Cowboy, ¿ustedes se acuerdan? Eh, información por alguien se ponía un precio por eso. Pero a la formación no hay cómo ponerle un precio, porque es una forma de ver la vida y entenderlo. Pero sobre todo lo que hizo Humberto Maturana en esa oportunidad, siendo yo estudiante de primer año, fue cambiarme los paradigmas por los cuales yo veía y entendía las cosas. Y yo creo que la creatividad, que es el tema que nos convoque, del cual va a estar hablando aquí, tiene mucho que ver con eso. Si me permiten, esto no toma más de cinco segundos, les voy a hacer una pregunta. Ustedes saben que hay sistemas de eh, campeonatos que se definen por partidos eliminatorios. Por ejemplo, en el tenis, en el fútbol, etcétera. Cuando yo era niño se hablaba de un sistema Copa Carranza. Nunca supe qué era la Copa Carranza ni dónde se jugaba. Pero el sistema que en inglés se llama Round Robin, que son cuatro equipos. ABCD, juega primero A con B, después juega C con D. Y el ganador de A con B juega contra el ganador de C con D y ahí se define al campeón. Como son cuatro equipos, si ustedes sacan la cuenta, se ocupan tres partidos. Pregunta al auditorio si en vez de cuatro equipos fueran 17 equipos. ¿Cuántos partidos se necesitarían para llegar a definir el campeón? Perdón, bueno, supongo, disculpa, supongo que no quieren contestar porque no quieren contestar, porque la respuesta es obvia para todos. Si son, si con cuatro, con cuatro equipos se necesitan tres partidos, con 17 equipos, todos ustedes de inmediato supieron que son 16 partidos. Obvio. ¿Y por qué son 16 partidos? Por una razón muy simple. Porque en un campeonato de ese tipo, el equipo que pierde queda eliminado. Y todos los equipos tienen que quedar eliminados alguna vez. Excepto uno que va a ser el campeón que no perdió nunca. Por tanto, por definición, si son 17 equipos, tendrá que haber 16 partidos para que 16 equipos queden eliminados. Y por tal, es muy fácil, partimos con los 17, se lo digo de inmediato. O sea, juega el 16 contra el 17 para eliminarse entre ellos, quedan 16. Después de eso hacemos 8 partidos, quedan 4 ganadores, hacemos 4 partidos, quedan 2 ganadores, hacemos 2 partidos, queda un ganador, 8 más 4 son 12, más 2, 14, más 1, 15, más el que usamos al principio para eliminar a 1, 16, obvio. Es un problema facilísimo. El drama es que nadie, empieza con el, nadie piensa así. Todos estamos acostumbrados a partir de la otra manera, partimos diciendo, ah, entonces juego A con B, C con D, E con F, bla, bla, bla. Y partimos de ahí, de ahí nos enredamos totalmente. Cuando si miráramos el problema desde otro, este otro punto de vista, el problema es trivialmente fácil. ¿Y cuántos son para 124 equipos? 123 partidos, punto. Se acabó. O sea, no, no, hay, no hay más que pensar, la respuesta es muy, muy fácil. Eso mismo ocurre ahora, y lo vivo y lo sufro yo todos los días, lo vivo todo, todos los días. Porque la gente, por ejemplo, no voy a entrar al tema porque nos tomaría mucho tiempo, es absolutamente incapaz de entender que hay un paradigma distinto al paradigma que actualmente existe en Chile, que es el sistema de universidades públicas. Y se niega a entenderlo, e insiste en juzgar a las universidades públicas con los paradigmas propios de las universidades privadas. Y uno escucha chistes divertidos, como por ejemplo, que el Estado le debe gritar la gratuidad a las universidades públicas cuando son malas, lo cual es un chiste gracioso, porque no entender... La diferencia entre un Estado cuando es proveedor de educación, en que está obligado a entregar educación de la mayor calidad para todos, de, de, sin perjuicio de ideas políticas, religiosas, etc. Está obligado a hacer eso. Y es distinto, es distinto a la situación en la cual el Estado es regulador. Por ejemplo, cuando ve, un ejemplo en alimentación, una cosa del Estado cuando provee alimentos para los jardines infantiles, las escuelas, las cárceles, los hospitales, y otra cosa es cuando regula que esté dándose la alimentación una fuente de soda con las condiciones de higiene normal. Esa incapacidad de entender esto, que es muy parecido al problema de los equipos de fútbol, ¿ya? es exactamente lo que estamos sufriendo en el país tratando el cambio de paradigma. Una cosa esencial de la creatividad, entonces, es decir, esto que damos por sentado, esta forma habitual de pensar, esta forma que damos como obvio y que no nos damos cuenta, porque es tan obvio que no tiene ni siquiera uno conciencia de eso, pudiera estar equivocado y peor que eso, pudiera ser, como me enseñó en su momento Humberto Maturana, el gran obstáculo para que yo pueda realmente tener un insight de los problemas. Para mí es un privilegio estar aquí, escucharlos a ustedes, les agradezco mucho, ¿ya? y que tengamos un muy lindo foro. Muchas gracias. Um, bueno, antes de empezar... Voy a dar un poco de contexto y muchas gracias al rector por sus palabras. Rapidito nomás. Eh, hace mucho tiempo, cuando yo tenía 14 años, fue la primera vez que pisé el campus Juan Gómez Milla y me enamoré perdidamente de este campus. No sé si a otra gente le ha pasado. Claro, ¡Vamos, campus Juan Gómez Milla! Eh, pasó la, la cuestión de que yo llegué con mi hermano, yo tenía 14 años en esa época, y mi hermano se puso a conversar, mi hermano estudiaba física, era más grande, y se puso a conversar con un biólogo, después llegó un artista, un filósofo, y yo, decía, yo era chiquitito y decía, no puede ser, ¿Cómo ¿esto es realmente la universidad? Esto es universidad, donde gente de, de distintas áreas se entiende. Y lo encontré tan maravilloso que quise ser parte de esto para siempre. Hace un par de años, quizá algunos de ustedes se acuerdan, invitamos aquí... 10 uh, premios Nobel, 8 premios Nobel y 2 Media Fields, y vinieron todos menos uno, que no pudo venir, que fue el profesor Toft. Me ha entrenado mucho para poder pronunciar eso, Toft. <risa> ¿Lo hice bien? Sí, gracias. Um, y hace poco me escribió y me dijo, ahora tengo ganas de ir a la, a, la, a la gloriosa Facultad de Ciencia, me dijo así con esas palabras, me dijo, quiero conocer Chile, porque Chile... Y entonces yo pensé, wow, esto, esto, sí que es una, esto, esto sí que es una posibilidad muy buena. Como tenemos aquí a alguien que no solamente se ganó el premio Nobel de física, de física de partículas y que entiende profundamente la materia, sino que además es sabido que se merece otros dos premios Nobel. Eso la gente lo sabe. Es, un, es, un, es uno de los genios más grandes del siglo y tenemos la suerte de tenerlo aquí. Entonces, es como para frotarse las manos y decir, ¿qué podemos hacer de entretenido? Entonces, lo visualicé como, eh, tenemos aquí al profesor eh, Maturana, que es un emblema de la Facultad de Ciencia, profesor emérito, que tiene mucho emérito eso. Y ese chiste me lo dijo él recién. Y, y la cuestión es que él, bueno... No, no solamente es premio nacional de ciencia, sino que sus ideas eh, de la autopoyesis, por ejemplo, han, se han extendido mucho más allá del campo de la ciencia, y eso es muy lindo. Ha llegado a influenciar profundamente otras áreas del pensamiento, incluso en teoría súper moderna, en filosofía, en sociología, en ciencias cognitivas, entonces es una persona muy amplia. Y a eso, bueno, agregar quizá la mejor cantante de Chile, y la más power, y la más comprometida... No había ninguna duda para mí que tenía que ser Anita Tillú, una tremenda. Y para ya culminar esto, no podía ser mejor con la gran Soledad Neto, que es una periodista muy seria, una de las mejores de Chile, de la historia del universo, y de todos los multiversos. Oh, Ay, el nerd. Ya. Y, y que además tiene mucho que ver, ella ha tenido mucho que ver, Soledad, con ciencia y con arte. Entonces, bueno, la historia continuó, en que fuimos donde, donde el decano, donde el vicedecano José Rogan y, y, y, y el decano Cifuente, y ellos dijeron, por supuesto, démosle adelante. Después fuimos donde eh, Roberto Gamboa, que está por aquí, que organizó, todo, ¿él? Él. Él organizó toda esta parte logística y está preciosa. Y después, eh, Simón Boric, un grande, grande, yo le he declarado ya mi amor trabajístico, muchas veces se lo declaro ahora en público, acabo de inventar una palabra, eh, y Mariela Rabanal, etcétera, y después eh, se unieron todas las otras facultades del, del campo, filosofía, arte, etcétera, se hizo una sinergia exquisita aquí, y vamos a, a tener este primer conversatorio de Juan. Se llama De Juan, porque estamos en Juan Gómez Milla, no es Con Juan, como dice alguna gente, porque nadie aquí se llama Juan. Debe haber alguien que se llame Juan. ¿Hay algún Juan? Bueno, eh, y, y esperamos que este sea el primero de muchos, entonces también si alguien quiere organizar el, el, el próximo, por favor que se acerque a conversar después. Eh, la idea de este conversatorio la tuvo mi esposa que está ahí con mi guagua que acaba de cumplir un año. Oh, perdón, un mes. <risa> es que no la conozco nada. <risa> un mes, un mes. Eh, ya, y bueno, la, para terminar simplemente, ¿por qué la creatividad? Hay una cosa que los científicos, vivenciamos como algo muy muy evidente y es que la creatividad es el corazón de nuestro trabajo como que vivimos en un mar de intuiciones y de ideas y es algo extremadamente emocional el trabajo del científico y la creatividad es central pero simplemente la, la gente en general lo asume como algo de los artistas entonces este es un momento para crear algo y yo le agradezco mucho a los invitados que hayan aceptado estar en, un momento, en, una, en una situación diferente a la, que, a la que probablemente están a menudo, como van a tener que conversar con gente que habla otro idioma y eso ya es una actitud creativa ya es una, algo se va a crear aquí algo muy lindo y esperemos que ¿aló? Ah, y esperemos que sea eh, maravilloso lo que pase pronto y para terminar solamente me gustaría decir una última cosa y es que todos los invitados, el profesor Maturana, el profesor Toft, Toft eh, Anita y Sole, vinieron aquí sin recibir nada a cambio. Eso es bien importante. Vinieron por amor al arte y a la ciencia. Ahora los dejo con Soledad Neto, que es quien guiará el resto de la conversación. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Bien? Sí, me encanta verlos desde acá. Están con tanto ánimo, con tanto entusiasmo. Yo venía un poco nerviosa, logró ponerme más nerviosa el rector con este juego matemático. Piensen que soy una simple periodista del ámbito humanista, entonces cuando ya habla de 16, 17, saquen el cálculo. Terminó por, por uh, ponerme más nerviosa, Rector. Pero bueno, estoy muy contenta de estar acá. La verdad es que hemos estado además en un ambiente que solo nos habla de elecciones. Creo que para nosotros esto es un paraíso, es un paréntesis. Un paréntesis bonito para hablar de creatividad, además con tan... Estupendos invitados que tenemos hoy. Tenemos un desafío entre todos nosotros, el primero es que estamos al aire libre, por lo tanto ojalá podamos escucharnos y, y mantener la mayor cantidad de silencio para poder eh, fluir en la conversación. Y el segundo desafío también es que uno de nuestros invitados habla inglés. Están disponibles los traductores simultáneos, así que yo los invito a utilizarlos si es que así lo requieren para que puedan aprovechar esta conversación. Si es que tenemos por allí algún conflicto con el inglés, vamos a pedir ayuda a Nicolás o a alguien del equipo para que nos pueda ayudar y las preguntas lleguen tal y como han sido formuladas. Les quiero contar a todos ustedes que existe la posibilidad de que ustedes pregunten solo a modo de orden. Lo que vamos a hacer es que vamos a escribir esas preguntas, ustedes levantan la mano, va a haber gente del equipo acá que va a recolectar esas preguntas de manera que podamos involucrarnos todos en la conversación. ¿Les parece? ¿Estamos listos para partir? Bien, me voy a tomar sí algunos minutos para hacer una buena presentación de cada uno de nuestros invitados, me imagino que ustedes no, no conocen su biografía o su currículum completo, por lo tanto aquí vamos. Gerardus Toft, Premio Nobel de Física en el año 1998. 99, perdón, es uno de los grandes físicos teóricos de las partículas elementales considerado una de las mentes más brillantes que ha tenido la disciplina en las últimas décadas. Es profesor emérito de la Universidad de Utrecht recibió el premio Nobel de Física, está dicho, el año 99 junto al holandés Martinus Bettelmann por su contribución a la teoría física de las partículas. Entonces la Real Academia señaló que entregaba este galardón por haber dilucidado la estructura cuántica de las interacciones electrodébiles. La llamada interacción débil es una de las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza y es responsable de gran cantidad de procesos radiactivos, como por ejemplo mantener el funcionamiento de los ciclos del sol. Hijo de una familia erudita, además sobrino-nieto de un premio Nobel de Física, ha dicho que la naturaleza es un rompecabezas, cuyas piezas hay que recomponer y reconoce su vocación científica desde muy niño. Creo en mi decisión de convertirme en físico, creo que mi decisión de convertirme en físico estaba tomada mucho antes de empezar a hablar. En una foto, con dos años, se me ve estudiando una rueda. No lo recuerdo, por supuesto, pero sí recuerdo quedarme fascinado con las ruedas mientras otros niños simplemente jugaban, afirmó al diario El País al obtener el Nobel. Para mediados de la década del 70 y con menos de 30 años, había ya hecho contribuciones fundamentales a la física de las partículas. Durante su carrera también hizo importantes y ha hecho importantes contribuciones en la teoría de las variables ocultas, estableciendo que es posible una mecánica cuántica determinista mediante aplicaciones de autómatas celulares en una teoría cuántica de campo diestra. El asteroide Toft, para cuyos futuros habitantes se escribió una constitución, es así llamado en su honor. Tenemos el privilegio de contar con él, le damos la bienvenida y lo invitamos también a pasar aquí adelante. Les quiero contar que a él lo acompaña a su mujer además, que está aquí con nosotros, así es que le agradecemos también a ella la presencia. Humberto Maturana, biólogo, premio nacional de ciencias del año 1994, profesor titular de la Universidad de Chile. Estudió medicina en la Universidad de Chile en el año 54. Viajó al University College de Londres donde estudió anatomía y neurofisiología gracias a una beca de la Fundación Rockefeller. En el año 58 obtuvo su doctorado en biología en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Entre 1958 y el 60, trabajó como investigador asociado en el Departamento de Ingeniería Eléctrica del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Posteriormente regresó a trabajar a la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. Propuso en 1972, junto al biólogo Francisco Varela, el concepto que ustedes conocen y que se denomina la autopoyesis, que designa la cualidad de un sistema capaz de reproducirse y mantenerse vivo. Este concepto tuvo un impacto mundial y desde entonces ha sido también aplicado en campos de medicina, de educación, sepan ustedes también, de filosofía, de sociología y psicología cognitiva. En su trayectoria maturana se ha desarrollado en diversos ámbitos, desde la biología molecular, pasó al sistema nervioso y luego siguió con la biología del conocimiento y el lenguaje. Hoy afirma que los humanos somos seres donde la biología y la cultura son autopoyéticas. Yo también conozco mucho el trabajo que ha estado realizando en los últimos ya largos años junto a Jimena Dávila en el Instituto Matrística. Le damos la bienvenida con un tremendo aplauso al profesor Humberto Maturana. Y cerramos con una mujer del panel, la debí presentar al principio, solo por el orden de, de presencia, no de nuestro invitado internacional, he hecho una presentación distinta. Ella es Ana María Tillyu Merino, cantante, músico, letrista, compositora de rap chilena, considerada una de las principales de América Latina y nominada en varias ocasiones a los premios, premios Grammy. Nació en la ciudad de Lille, en Francia, durante el exilio de sus padres. En el año 1988 comienza a adentrarse en el hip hop inicialmente como bailarina, tras la vuelta a la democracia en Chile, regresa al país para instalarse de manera definitiva. Esto ocurre el año 93. A mediados de la década de los 90 se adentra en el rap local, gracias al grupo de raperos de la comuna de Macul de Santiago, al mismo tiempo que formaría su primera banda llamada Los Gemelos con el rapero Saturno. En el año 97 se hace parte de la banda de rap chilena Maquiza, logrando la masificación de su carrera musical. El 2006 inicia su camino como solista con música que dialoga al son del hip hop fusionado. Feminista, activista, en sus letras denuncia las carencias sociales y culturales que aún se mantienen vigentes en nuestro país. Ha trabajado en diversos países en América Latina, Estados Unidos y también Europa. Le damos la bienvenida, Anita Tiyu. Vamos a instalar el micrófono... Danita, les reitero entonces a todos ustedes la posibilidad de realizar preguntas y algo que se me había olvidado aquellos que están usando las redes sociales a través del de hashtag conversatorio de Juan, tal como ya subimos hashtag o gato conversatorio de Juan, nos reunimos allí, yo voy a estar revisando el Twitter a ver si surgen algunas preguntas y tal vez eso es más fácil que escribirla ahí en un papel en el, en el modo más antiguo. Así que denme unos minutos para que comencemos para poner los micrófonos y estar en orden entonces para la conversación. Bien, entonces la primera pregunta que vamos a hacer es para todos nuestros invitados, para nuestros panelistas y vamos a partir con Anita preguntándole lo siguiente. Esta pregunta es para todos. ¿La creatividad se obtiene en ciertos momentos de iluminación o es una actitud transgresora de la vida? ¿Cuál es tu opinión, Anita? Bueno, primero que nada, gracias. ¿Se escucha no? Dame un ahora sí. eh, No sé, lo de la iluminación, no sé si como que creo que no, no hay, es bastante caótica la forma, por lo menos lo que yo articulo a la hora de escribir eh, creo que el error para mí ha sido como una tremenda herramienta a la hora de componer y escribir canciones eh, también como un camino entonces sucede en momentos muy raros, puede pasar que una mañana te despiertas y te aparece una idea pero en verdad la idea no creo que nazcan sola. son como una articulación de muchas conversiones con gente pensamientos varios a veces lo recorrijo, eh, no sabría mucho si es una iluminación o un, o un error, en verdad. Surge en momentos tú dices, no sabes si de iluminación o de error. ¿Ustedes escuchan bien atrás? No, ya, tenía la impresión. ¿Y si usamos el micrófono de mano y lo vamos cambiando, les parece? Ahora sí me escuchan mejor. Ahora sí, sí. Vamos a ir intercambiando este micrófono y con, con buena voluntad lo vamos a lograr entre todos. Les preguntaba yo, a Anita, y vamos... Ok, es Anita, por favor. Le preguntaba Anita, y vamos a reiterar lamentablemente tu respuesta, pero a ver si nos puedes ayudar también con eso, eh, si es que el momento de creatividad ocurre en un momento de iluminación o más bien es una actitud transgresora a lo largo de la vida. O sea, lo que estaba tratando de decir eh, es que finalmente, por lo menos la, la manera en la cual yo he articulado mi trabajo, ha sido bastante desde el error. O sea, eh, Transgresora siempre, porque creo que tener como una capacidad de observación también y, y de, ¿cómo se llama esto?, de digerir también lo que uno ve o lo que uno observa, lo que uno conversa, uno se inspira de muchas cosas. No es que uno nazca con una idea, por lo menos en mi caso, sino que nace a veces de un, de un documental, de una conversa, de incluso una palabra, un silencio. Aparecen momentos muy diferentes. ¿no? Hay un, para mí es bastante diferente el momento en el cual aparece componer una canción. No hay como un, una obra, no hay un, un espacio perfecto. Es justamente esa imperfección para mí la que permite como esa brecha para poder, poder componer o escribir una, una idea y desarrollarla. Claro, y no siempre es igual, ¿no? Cada proceso no. es distinto, me imagino. Sí, cada proceso es extremadamente distinto. Y he hablado con otros colegas que escriben canciones y también pasa lo mismo, que somos súper diferentes a la hora de, de, de juntar palabra o idea o concepto y contraponerlos también. Uh -huh. Preguntemos lo mismo para el profesor. Profesor, dice Mike. Is it Thank you. Eh, preguntarle lo mismo sobre si este proceso creativo es una iluminación, ¿no? O más bien usted asume que es una actitud transgresora que se va dando a lo largo de la vida. I think it is more like an attitude, as, uh, uh, as you say. Um, there are several stages in your scientific approach to a problem uh, where you need creativity it's very striking that Anna mentioned that she uh, uh, th that she can make mistakes that she learns from her mistakes and she learns from things not going perfectly that's exactly the same thing in science we learn we learn from our mistakes and um, uh, I should also Uh, say that the whole scientific process takes, step in, takes place in several steps. First, you have to understand the problem you're working with. And let me give a simple example from astronomy, because uh, many people know what astronomy is. You're looking at the sky, you see stars and planets. What you don't see is very much more. You don't see how they all cohere, how they form one unit. How the universe hangs together. So, what you don't see immediately, but what you have to learn from observations, is that the universe consists of galaxies, galaxies forming groups of galaxies. In those galaxies, you have stars and many other things. The stars have planets to them. So, all this you have to understand. This by itself, I also consider as a creative process that doesn't happen automatically, it happens after a lot of Uh, collecting lots and lots of pieces of information. Then comes the next step, which is try to improve the picture you have. The picture you have is not complete, it's imperfect. Many questions are left wild open. So now you ask yourself, is there any good question I can ask? And a good question is a question that you may be able to answer and you may be able to learn from the answer. Then comes the third stage, which is, find a method to answer the question. So at all these stages, these stages, you need creativity. You, you need to do something that's not in the book. Because if it were in the book, it, it was no longer needed to do anything about it. But if it's not in the book, then you have to invent new ways to get there. And that's all what science is about, discovering new ways of getting more information. For instance, you see a star in the sky. A thing you don't know is how far away is that star. Is it a very bright star very far away or is it a relatively dim star close by? This you don't know when you see a star. So you have to figure out how far it is and then the next thing is you have to figure out a way to to disturb, determine that and to measure the distance of a star, which is a notoriously difficult problem in astronomy. How far is the thing that you're looking at? You see a galaxy that could be a million times further away than the stars in front of it. You don't know this when you see the galaxy, you have to learn that. And uh, you have to ask the question, how do I find out how far this galaxy is and, uh, and then Muchas gracias, profesor. Profesor Maturana, queremos su opinión también. Le vamos a pasar este micrófono que tenemos acá. para averiguar sobre lo mismo y sumar también el punto de, del profesor Tuff respecto de, de este aprendizaje que es necesario en los procesos, no solo como surge un, un elemento de creatividad, sino que también cómo nosotros vamos aprendiendo de esos procesos. Mejor con el otro micrófono. O mejor con este. Ese mejor. Ya. La creatividad es un fenómeno espontáneo de los seres vivos. Porque cada ser vivo tiene que, en el fondo, inventar su mundo en el momento en que empieza a vivir. Y depende, por supuesto, de, de, de cómo está hecho ese ser vivo el espacio de diversidad en el cual se va a mover. Y en nosotros, el bebé que nace, viene algo completamente desconocido, pero no en una ignorancia absoluta. Trae ciertos elementos básicos de conducta y va a aprender un vivir según el ámbito humano en el cual se encuentre. El tema está en qué hace ese ámbito humano con respecto a las preguntas de ese bebé. Las escucho y las contesto o las niego y las hago callar. Ese, ese niño esa niña está aprendiendo el mundo. Está siendo absolutamente creativo todo el tiempo. Pero nosotros restringimos su creatividad con las respuestas que le damos a las preguntas que hacen. O abrimos espacio de reflexión o lo exigimos al niño o niña en la obediencia. Si exigimos obediencia, negamos la creatividad. Si contestamos las preguntas de una manera reflexiva, dejamos abierta la creatividad en el ámbito de la curiosidad que este niño o niña tenga. Revisemos un ejemplo. Un ejemplo. Bueno, un ejemplo. Yo cuando niño, no sé por qué, me hice la pregunta ¿qué es lo vivo que muere? Y he perseguido esa pregunta toda la vida. Porque en las conversaciones que yo debo haber tenido con la mamá, ella seguramente no me hizo callar la pregunta no me dio una respuesta absoluta, a lo mejor me digo, habrá que ver cómo es mirando a los seres vivos, no lo sé. Pero el momento en que el niño pregunta algo, esa pregunta es un regalo maravilloso que nos hace, porque nos muestra su espacio de, de curiosidad y sin preocuparnos de la creatividad va a ser espontáneamente creativo según lo que vaya viendo en las circunstancias en las cuales se encuentra. Cómo guío yo, mamá, papá, la mirada, la atención del niño, la niego o de la niña, la niego o abro espacio reflexivo. Ah, por eso es fundamental contestar las preguntas de los niños y según las contestemos el camino que ellos van a seguir según las cosas que que sea el centro de la curiosidad de ellos. Como cuando su misma madre le decía que las cosas no son ni buenas ni malas, tal vez podríamos contar eso también a la audiencia. <risa> Bueno, fue una hermana la que discutiendo con la mamá le dijo, la mamá debe haberle dicho, las cosas son como son. Mi hermana tenía siete años y yo tenía 21. Y mi hermana pateó el suelo y dijo, las cosas no son como son. Y yo me quedé con la pregunta, qué interesante lo que dijo mi hermana. Las cosas no son como son. Las cosas no son como son. ¿Cómo son las cosas? Y entonces... Pues, esa afirmación yo la escuché ¿por qué? porque yo era amigo de mi hermana supongo ¿Ah? yo era casi, su papá era 14 años mayor entonces depende de la actitud que uno tiene cada situación es motivo de una pregunta yo estaba en algunos experimentos alimentando las ranas con gusanitos y un día tomo un un pedacito de papel, alargadito como gusano, se lo presento a la rana y tira su lengua. Y yo digo, ah, ¿a qué le tiró la lengua? ¿Al gusano? Si no había gusano. Entonces aparece el tema, ¿qué es lo que uno distingue cuando distingue algo? Lo que yo distingo y lo que la rana distingue es igual trató al papelito igual que al gusano y yo para mí eran distintos entonces eso abre una pregunta y el tema es qué hago yo con la pregunta las preguntas son regalos maravillosos abren espacios reflexivos si uno las sabe escuchar Muchas gracias, profesor. Las preguntas, entonces, como un regalo maravilloso, él dice, abre un espacio si es que sé escucharlas, ¿no? Y si es que no las anulo desde un comienzo. Anita, tengo la idea o la impresión de que aquí hay varias personas de, de distintos campus, de distintas, eh, de distintas carreras, quiero decir, y generalmente tendemos a pensar que los matemáticos a lo mejor son como menos creativos, ¿no? Que los físicos mismos son menos creativos y trabajan menos como con el don de la creatividad. Y tal vez si nos paran y dicen creatividad, uno inmediatamente piensa en cultura, en arte, en música. La pregunta abierta es, ¿qué es lo que se te viene a ti a la mente cuando uno menciona el concepto de creatividad? Le pasamos al micrófono. Creatividad. Eh... Amplitud, ampliación, abertura, eh, observación, eh, vuelvo a decir el error, porque de verdad que el error lo encuentro una tremenda herramienta. Y sí, claro que creo que lo más triste de la educación es que finalmente se han separado muchas áreas en la cual yo creo que nos, nos, nos reconocemos mucho más fácilmente de lo que nos desconocemos. ¿no? Uh -huh. Entonces es raro como el conocimiento o no sé, este mundo ha logrado como alejar finalmente campos en la cual podríamos ser mucho más cercano y compartir eh, cosas en la cual no nos reconoce más, cuando uno reconoce al otro en su investigación. ¿no? Eh, me pasó una vez que, eh, bueno, yo soy músico y eh, siempre fui pésima para la física, la matemática, la biología, nunca tuve dejos para el piano, pero me recuerdo que todas las veces que he tenido la oportunidad de hablar con alguien que viene del mundo de la ciencia, es como que te hablaran de una obra musical, o sea, la pasión con la cual se aborda también el mundo de la ciencia desde un científico, es muy similar a la cual un músico aborda su obra. No es diferente, es la misma pasión en los ojos. Entonces, creatividad para mí viene de ese lugar, como desde de la, la profunda pasión desde la guata y la entraña y las costillas y la entraña en la cual uno necesita como... No sé si sacar conclusiones, pero sí como... Como creo que la, la necesidad de ir como desarrollando respuesta ante tremenda duda, ¿no? creo que esa duda permanente que uno tiene o esa sensación de la necesidad de articular como entender como el mundo ¿no? y entender el mundo a través de las obras, o sea yo por ejemplo creo que en muchas canciones entendí países a través de canciones de otros autores, o sea, es decir, para mí algo, algunos autores de canciones han sido para mí historiadores ¿no? y se van moviendo también eh, como la, los nombres, cantante, historiador, etcétera. Entonces la creatividad para mí es esa capacidad de incluso eh, de romper el mismo molde del cual el cantante ya, más allá del cantante, ¿no? O el escritor, maya el allá del escritor. Eh, y para mí eso es lo creativo, cuando finalmente se, se, se amplía la misma palabra de, de lo que se... ¿Se entiende lo que hablo? No? Perfectamente. Ni yo me entiendo mucho, pero eso ya lo hace muy interesante. Eh, como la, la, cuando alguien, eh, cuando se... Para mí un cantante es más que un cantante, un escritor más que un escritor. Entonces, para mí eso ya es el, el crear, eh, es esa apertura para mí. Eh. Anita, pero si uno lo pudiese poner en una imagen, cuando yo te hablo de creatividad, ¿se te viene más a la mente en solitario o en conjunto? ¿La creatividad siempre es personal o es en conversación con otros? Es otro? ambas, es colectiva y es solitaria, es pequeña y es gigante, es, es infinita y es minúscula y es diminuta. Eh, creo que no, no hay una matriz para mí, por lo menos, en ese ámbito. creo que Y por lo mismo, o sea, yo tengo amigos que escriben canciones, en este caso, extremadamente ordenadas, y tienen un concepto y van desarrollando. Otros que a través de la periferia van llegando hasta el concepto principal. Otros que a través de la primera frase, al final, recién saben lo que van a decir. Otros que saben desde un principio lo que van a decir. Eh, creo que lo más bonito es el caos dentro de esta creatividad, que no hay una... Lo que me ha tocado, por lo menos con colegas, es que no, no he encontrado una un, una una fórmula en esta en eso. Profesor, preguntarle a usted eh, lo mismo, ¿qué se le viene a la mente, qué imagen tiene cuando hablamos del proceso creativo? Y responder también esta pregunta que hemos planteado, de que parece que los físicos o los matemáticos tienen menos que ver o menos relación con el mundo de la creatividad, no así aquellos que se dedican más al mundo humanístico, incluso eh, al mundo de, de, de la música, como es el caso de Anita. ¿Cuál es su opinión? <coughs> What comes to my mind when I think of creativity is something very universal. It holds as much for creativity in science as it does in art, in music, in architecture, in any field of human activity. I think creativity doesn't come by itself. It doesn't come out of nothing. Quite to the contrary, creativity is using your past experiences. You have seen something before. You have seen your examples you've seen people being creative before you were creative so you see uh, when you're an architect you see how houses look like around you but then you combine your your understanding of these these things that that have been done before in some new way so you search for new patterns for for a new original combinations of old ideas. So when you find a new original combination of old ideas, you are being creative. But you can't be creative if you don't see any example of previous uh, accomplishments before you. The same thing holds for science. So when we investigate something, we look up in the books, what is known about this? And, uh, and, and what is known about the related questions in other fields? and what are the questions that people left over? And now uh, being creative means you recombine what you see. You put it in another original configuration. And then you say, wait a minute, now I see something I haven't seen before. Maybe this is where I should continue. So an architect makes a building that looks different from any other building seen before, but you recognize structures that are familiar. Uh, even the biggest building has a bathroom that looks exactly the same as in other buildings. So those parts are stolen from previous experiences. But the building itself looks totally new and original. If you see a new bridge, it looks like an old bridge, but you see some differences, some novel new aspects. Maybe the colors are different, anything could be different, creative. And uh, so, recombining Estructuras structures en nuevas ways. Eso es lo que llamo creatividad. Y en la ciencia, hacemos exactamente lo mismo: lo que es conocido y lo Profesor Maturana, vamos a introducir en esta conversación un un concepto que conoce muy bien el profesor. Decía, profesor, que vamos a introducir en esta conversación un concepto que usted conoce bien, que tiene que ver con la intuición. Para averiguar qué tanto tiene que ver, o no tiene que ver, la intuición en este proceso creativo. ¿Cómo podemos explicar eh, la alianza de ambos? Bueno, si uno se pregunta, ¿cuándo dice...? cuando habla uno de intuición, porque lo interesante es lo que vivimos en nuestro vivir cotidiano. Yo estaba pensando cuando hablaban de la creatividad, que la creatividad aparece en la sorpresa del observador. Si a mí me sorprende lo que otra persona hace, digo, qué creativo. Si no me sorprende, digo, puede ser completamente novedoso, pero si no... No me sorprende, no pasa para mi existencia como un acto creativo. O sea, ¿qué estoy distinguiendo yo cuando estoy distinguiendo creatividad? El que otro haga algo que a mí me sorprende. Ahora con respecto a la intuición. ¿Cuándo hablamos de intuición? Cuando vemos que una persona se conduce como si tuviese un entendimiento que no está descrito pero que esa conducta de ella es adecuada a la circunstancia que está viviendo. Yo tengo la intuición que, yo creo que, y si uno investiga un poquitito eso, se pregunta sobre eso, seguramente va a encontrar que algunos aspectos de la historia que le permiten a uno inferir, pensar, que esta persona que dice yo tengo la intuición está viendo en la situación en que se encuentra alguna configuración, de, de relaciones que le recuerda otra cosa que entiende. Entonces yo tengo la intuición de que esto, la respuesta de esto va por este camino. ¿Mm? O Se hace referencia a la experiencia que uno tiene, no descrita, no necesariamente reflexionada, pero que está presente en el cómo uno mira y escucha. Yo tengo la intuición, yo pienso que eso es así. Ahora... Nuevamente, la, la expresión intuición va a hacer referencia a lo que yo veo que está pasando allá o acá. Yo tengo la intuición. ¡Oh, qué buena intuición tuviste! ¿eh? Son comentarios que hacen referencia a que uno se conduce como que entendiese algo que no ha descrito según su historia. ¿Qué te viene a ti a la mente, Anita, con la intuición? ¿Es algo sobre lo cual uno se maneja, en lo cual uno se mueve? Eh, no, es fundamental, es como otra patita. ¿Sí? Yo creo, totalmente creo que... Eh, sí, es como una el otro yo que está al lado, no sé, es como mi otro cuerpo que está adelante mío. Como mi sombra y mi adelante, no sé, así lo vería. Sí, tú le das un rol muy importante. Preguntémosle entonces al profesor eh, respecto de... De precisamente la intuición, porque profesor, según lo que yo entiendo, he sabido que en física cuántica, el dominio de especialidad es más suyo, casi todo contradice este concepto de la intuición. ¿Cuál es el rol de la intuición? El de la intuición en el proceso creativo? Okay. About intuition, I can say the same thing as I said about creativity. You are building on past experiences not only your own experiences, but also those of your predecessors. So uh, they found structures that did, were not known before and uh, when we use our intuition, we are building on that. We are trying to find new patterns. All, all in science is about pattern recognition. To see that some things are related, which previously were thought to be different. And uh, uh, intuition is our s our continuous search for patterns. Actually, the human mind, the human mind is like that. The human mind is uh, is is new in in the world of of the living be creatures because we are much better at finding patterns between phenomena than animals are in general. They have fixed patterns that they react upon. We are. Specialize in finding new patterns, and finding a new pattern you, doesn't go by itself. You need your past experience, and the way we interpret our past in experience, and the way we use it to find new patterns, I, all that together is is also what intuition is. So, so intuition is is not a. Uh, an abstract notion, it is something very specific happening in your mind. I think uh, President Maritama will, will agree with that, that the human mind works according to very special procedures. And one one is the recogni recognition of patterns and the use of past experience, and do that as well as you can. And again, you, your past experiences, if I combine these and these and those, those pieces of information, I get a new insight, well, the combination of all these, these abilities is what I would call intuition and eventually also intelligence, the, the intelligence is the, is the knowledge, the understanding how things actually work, understanding coming by collecting the right kind of patterns together to see the, the grand total better than we have seen it before. Interesante la definición de, de intuición que tiene el profesor, algo novedoso al menos eh, para mí. Quiero agradecerles a todos los que están participando. Vamos a sumar y vamos a corregir algunas de las preguntas que yo tenía en base a los comentarios que ustedes están haciendo. Porque una de las preguntas que surgía acá era si había alguna droga para ser más creativo. o ¿Cómo podía uno ser más creativo? o ¿Con qué mecanismos efectivamente uno podía ser más creativo? Pero Chica Segura, a través de Twitter, en el conversatorio de Juan, nos dice no hay nada más subversivo que la creatividad y el humor. ¿Se pueden enseñar, potenciar y educar ambos, la creatividad y el humor? Profesor, pasamos. La creatividad nos enseña, se libera. Si somos creativos. El sistema nervioso opera distinguiendo patterns, configuraciones. Ese es nuestro de operar. Por ejemplo, cuando yo tengo esta ranita... Y hay gusanito y tira su lengua y se come un gusano. Se comió un gusano, distinguió un gusano. Pero cuando yo tomo en una pinza un pedacito de papel así alargado y lo pongo y la ranita tira su lengua hacia ese pedacito de papel, ¿a qué le está tirando la lengua? A una configuración. O sea, cuando tira su lengua al gusano, no le está tirando la lengua al gusano, está tirando la lengua a una configuración. Y lo interesante es cómo es que existen esas configuraciones comibles, edibles ¿eh? en, en el ámbito normal de la rana. Pero resulta que está distinguiendo configuraciones. Los seres vivos distinguimos solamente configuraciones. El sistema nervioso no distingue cosas particulares y hace generalizaciones. No, distingue configuraciones, intersecciones de configuraciones. Entonces, ¿cómo, cómo se...? ¿Cómo se libera? ¿Cómo se potencia la ¿Cómo, sí, ¿cómo se libera? ¿Cómo se potencia? Yo creo que prefiero la expresión se libera. Uh -huh. ¿Cómo se deja que la otra persona o que los otros seres operen desde su condición básica de creatividad, de distinguir configuraciones? Dejándolo ser. Uh -huh. Escuchando las preguntas de los niños. Explicando las preguntas de los adultos. Cualquier pregunta es válida. En algún momento yo estoy haciendo clase en la escuela de medicina y hablo del origen de los seres vivos ¿eh? que habría ocurrido hace 3.800 millones de años y un alumno me pregunta ¿qué comienza hace 3.800 millones de años? De modo que usted puede decir ahora que los seres vivos comenzaron entonces. Y es una pregunta maravillosa. Yo dije... No, no puedo contestarle esa pregunta, pero si viene el próximo año le voy a proponer una respuesta. Entonces está en que se abre el espacio. Yo tuve espacio en la universidad para pasarme todo un año pensando qué le voy a contestar a esta pregunta. ¿Qué me está diciendo la pregunta que trae en sí misma la respuesta que necesita? Ah, y ese es el origen de la noción de la autopayesis molecular de la cual hablaremos después. Pero no es que se potencie la creatividad, se abre el espacio, y si somos creativos, y según la circunstancia en que estamos, es como se orienta mi creatividad. Los seres humanos podemos orientar la creatividad a lo más maravilloso y a lo más terriblemente sí, claro. feo. Entonces, ¿cómo orientamos nuestra curiosidad, nuestro interés, nuestro deseo? Porque es por ahí donde va a ir inevitablemente si dejamos que ocurra la creatividad de la persona uh -huh. o del animal si estoy trabajando o estoy con un animal que convive conmigo Anita, tal vez el primer paso en tu propia formación como músico pasa por esta. Yo estoy trayendo patrones culturales, pero sé que interpreto también a la audiencia. Así como no seas músico, sino que tienes que ser médico, ingeniero, o a lo mejor allí hubo una barrera también que, que saltar o un obstáculo. No sé si en tu caso, pero en, en casos de personas que dicen yo me quiero dedicar a esto, al proceso creativo, y hay otros que entienden que la vía va más por, por, por, por establecer, no sé, algo más cuadrado, un paralelo, o, o establecerte en una carrera un poco más, más técnica o más profesional. Eh, sí, o sea, yo creo que vivimos en un momento, momentos modernos en la cual eh, parece que crear es un problema, ¿no? Claro. Eh, eh, es un problema también para la subsistencia, parece. Sí, es que está todo hecho en base a lo, al dinero, ¿no? Y el dinero es lo que manda en esta actual, y el crear parece que fuera una contrapropuesta ante el dinero, ¿no? Es como una cosa, no sé si es genuina o... o y no sé si uno ve la creatividad, el crear como un acto de liberación también liberación con uno mismo, liberación eh, y una conversión con el mundo, para el mundo, con y contra el mundo y todo, o sea, muchas preguntas juntas, ¿no? Entonces, claro, creo que, eh, no sé, como que es bastante frecuente, yo creo que de muchos colegas cuando se dice que uno va a ser músico, pintor, o imagínate, artista visual, performista, uno está loco, es remate, claro. como que salta. sale del canon, no de la norma. Es que, ¿cuál es el canon? ¿Quién sí, decía el canon? O, o... Eh, entonces, claro, en, en mi caso también, como muchos colegas, como que, o pasa que hasta un cierto punto era como, ¿de qué haces? Soy cantante. Ah, ¿y de qué, ¿Y qué haces? Más. Soy cantante. ¿Y qué haces? Soy cantante. Canto. Claro, claro. Entonces, como que el cantar o el crear de, en el área de las artes puramente así como música o no sé, eh, claro, es, una, es como parece que fuera un, un deporte de combate un poco, como un ring permanente, ¿no? Pero también es muy bonito porque uno se encuentra con otra gente en el mismo ring, en la misma pelea, en la misma, en la misma lucha o en el mismo diálogo también. Eh, y también eh, y en distintas áreas, no sé, po, me ha pasado que yo que soy más de la música popular, uno tiene muchos prejuicios construidos por lo mismo, de lo que es el correcto, incorrecto, incluso dentro de las otras separaciones respecto a la música docta, por ejemplo. ¿no? Y me acuerdo que hace un tiempo atrás grabé con músicos doctos, que es chistosa la palabra, docta igual, pero y yo pensaba que uno era desordenado y es la gente más desordenada que he conocido en mi vida. Sí. sí. Entonces también, pero desordenada como de lo espontáneo, creativo, y, o, no sé cuál es la palabra, o más... Sí, más desordenado que uno. En Entonces, eh, eh, no me acuerdo cuál era la pregunta. Pero pero sí, creo que... que... Sí, sí, pero tú le respondiste ya, que hay que sortear ciertos obstáculos sociales o paradigmas que hoy día nos hablan de que o sea, la que creatividad estamos... debe moverse en cierto, en cierta norma. En cierta claro, norma. o sea, es como la música, porque hay mucha música, de la, o sea, que la música construida para la publicidad, como... O sea, una cosa interesante también es ver cómo la, la, la... No sé, estaba escuchando, mi hijo es fan de Led Zeppelin, y estábamos escuchando hoy los discos y los temas pueden durar 10 minutos, 15 minutos. Yo digo, ¿cuál músico popular actual puede hacer música, canciones de 15 minutos? Como que la radio, por ejemplo, como que redujo el tiempo, capital, capitalizó uh -huh. la música también. Y todo tiene que durar tres minutos y medio, ojalá dos minutos y cincuenta para que el, el tipo de la, de la radio diga, este tema, perdón, publicidad, se acabó. Hay una inmediatez también en la sí, cual tremendo. se acortó el tiempo el tiempo dentro de las canciones de la música popular, entre comillas. Uh -huh. No sé por qué dije, eso es que me pensé en eso ayer, pensando eso con mi hijo en una, estábamos los dos pensando ahí la las canciones actuales de radio son todas cortas y cada vez más cortas y capaz que se pongan cada vez más monos, monosilábicas como... sí. eh, uh, eh, eh, eh. Se acabó la canción. Se acabó. Gracias Anita. Profesor, hay algunas preguntas también para usted que tienen que ver con la importancia que la audiencia está entendiendo que tiene la creatividad y que están relacionadas además con la manera como hoy día nos educamos. Una de ellas, estas preguntas, está relacionada con la manera como nos educamos en Chile. Y le preguntan lo siguiente, el Berlín a todo esto, Evelyn Cordero, gracias por tu pregunta. Eh, dice, ¿cómo alinear los objetivos educativos con el espacio necesario para la creatividad? Ella está reflexionando acerca de la importancia que le damos a la medición del contenido a través de una prueba hoy día que ejecutamos que se llama SIMSE. Y también a la escasa apertura que tenemos a preguntas fundamentales y a la creatividad como las que mencionaba el profesor Maturana cómo lidiar entre ambas cosas I'm not sure I understood the question well enough um so um I was uh, thinking about uh, what was said before about uh, culture and uh, uh, and signs and culture and uh, education culture and um and music Uh, all these things are related. What I said previously about patterns also holds here that um, uh, the uh, science is strongly interwoven with uh, our, the way we live in, in the world. So what we teach our children is, and, and our students is that uh, science is an essential element of our existence today. Uh, we wouldn't be sitting here Uh, without scientific knowledge, without our mobile phones, without our, uh, uh, our homes, our, our cars, and all, all these things are based on science. I have to explain that to the, to the young people, how important all that is, and, uh, and how all these things in principle work. You don't have to explain the details, you can leave out the technical uh, problems that we have, but you can explain that technical problems are there, that, that they should know, and uh, uh, we can explain in, in our education that all these things are being worked at by very clever people who designed this automobile that you are driving who figured out how to make a mobile phone you should know what kinds of science go into a mobile phone it's it's incredible and it's very complicated but you're using the thing just as as, as you use toilet paper which also has science in it so um, Tienes que ser consciente de estos factores de la vida alrededor de ti. Pero todavía no sé si estoy realmente respondiendo a tu pregunta o no, pero estoy intentando hacerlo. Otra pregunta también para usted. Una pregunta que se hace al panel, pero se la voy a dirigir a usted. Si entendemos que la creatividad e intuición vienen de las configuraciones y experiencias pasadas, Creen que es posible volver a un estado de default, como volver a cero, ¿no? A un estado similar al que tienen los niños inicialmente? Uh, well, children are extremely ab able and equipped to investigate the structures around them. You have to remember but uh, Umberto also said that when you are a baby, you know absolutely nothing. It's even worse than that. You don't even realize that your eyes are seeing things around you in the world. Your ears are hearing noises. What kind of noises are there? Well, your body also gives signals to your system, like being hungry or, or feeling bad or cold or warm or whatever. And you try to link all these impressions, all, all these uh, um, different signals that come from the outside world, and you try to seek the patterns. This you do totally subconsciously. You don't know that you're doing this. But yes, you are, uh, you are learning from your environment. So you open your eyes, you have two eyes, you can use them both to, to de detect how far something is away. This you don't know as a child, you know nothing, but your system knows from past experiences or because you are a, not the first child, the millionth child being born after many, many generations. So this is how the system knows how to react. But still, it is a very, very diffi difficult uh, process. It happens extremely fast. I'm amazed that a child, young child within two or three years can learn how to speak. Now, imagine that a, a little baby who hears all these sounds, they don't know what it is, they don't know how to communicate. The only thing a baby can do is cry. So whenever they feel they want to say something to their environment, to their mother, to uh, whoever is around, the only way to communicate is crying. What else can they do? So they cry and then they expect responses. If you don't respond, they'll cry louder. And, uh, because that's the only thing they can do. And eventually they learn that you can do other things. You can try to mimic the noises that you hear around. That is eventually ends up in speaking. So, so you hear some, some, your mother say things, mama, mama or so, and you say, oh, mama means mother. But, um, uh, so you, you draw all these conclusions, you recognize patterns, you do all that all the time. But the, the growing brain of an infant is fantastic. I, I'm utterly amazed how fast it goes. If, if I would imagine, how would I have to program a computer to do all that, I would not be able to do it. It's so complicated, so it, nature did it all by itself by a very long process called evolution, that every child has the same arts which has been learned by their parents when they were children, and uh, it all repeats in a, in a nearly flawless way. This is, I find it's totally amazing how all this happens. Muchas gracias también, profesor. Esa pregunta era de Leo Salgado, que nos está acompañando también a través de Twitter. Nicolás Herrera, profesor Maturana, le pregunta lo siguiente. ¿Qué ocurre con la creatividad cuando no se permite liberarla? No sé, desaparece. ¿Para siempre? Depende. Depende, si yo soy castigado cada vez que hago una pregunta, me encuentro atrapado en que no tengo espacio para reflexionar. No, no aprendo, no, no, estoy en un conflicto. Pero si el niño o la niña crece normalmente en un espacio que lo acoge, entonces se va a transformar viviendo en ese espacio. Porque este bebé que nace, no nace como una cosa absolutamente vacía tiene una estructura tiene un, un sistema sensorial tiene un, una sensorialidad que tiene que ver con el bienestar se siente bien o no se siente bien si no se siente bien llora ¿eh? cuando llora no llora porque no entiende aquello llora porque no se siente bien entonces en ese encuentro con el entorno va generando modos de correlacionar su sensorialidad con su, con su movimiento. Una correlación sensorial efectora, se va acomodando al mundo. Cuando la mamá está criando al bebé y lo acaricia, o los mayores lo, lo toman en brazos, le hablan, le muestran, lo que va sucediendo es que ese, ese ser se va transformando en las correlaciones sensoriales que genera, en ese espacio. Cuando yo le voy a dar una mamadera por primera vez, no busco un pizarrón y le digo, hijo mío, te voy a enseñar lo que es la mamadera. Ah, ya hago un dibujo de la mamadera. No, no hago eso. Sino que le dice, ya voy, aquí viene la mamadera. ¿Y la mamadera qué es? Una cosa, no, un modo de relacionarse. Lo mismo cuando aprende, aprende la palabra mamá y la usa oportunamente, no es una cosa, es un modo de relacionarse. La mamá no es una cosa, es un modo de relacionarse. ¿Ah? Cuando digo cosa, una, rigiéndola un, un objeto independiente, es un modo de relacionarse. Entonces lo que uno va aprendiendo es transformarse en cómo conserva su bienestar en las correlaciones en su efectora en este mundo cambiante en que está viviendo, donde hay configuraciones que se van distinguiendo y se enfatizan en la relación. Y ya que está en ese punto, Roxana Alvarado pregunta lo siguiente. Una consulta, ¿se frena la creatividad de los niños y jóvenes al tener eh, un sistema de evaluación basado en notas y no en desarrollo? Depende de cómo yo use ese sistema. Si yo lo uso para medir... Eh hago una cosa, si yo uso para mirar qué cosas aún le faltan, dónde necesita ayuda, hago una cosa completamente distinta. Si yo hago una prueba y yo veo, ah, este niño no entiende bien esto todavía, a ver, conversemos y resolvemos esa dificultad. Pero si yo digo, este niño no entiende, lo elimino, está atrasado, y sigo adelante, hago una cosa completamente distinta. Entonces depende de cuál es la relación que tiene el maestro y la maestra con, con los niños. De alguna manera el maestro y la maestra quiere saber dónde están, porque si no sabe dónde están, no sabe cómo ampliar el espacio de modo que superen sus dificultades, porque las dificultades nunca son de la inteligencia, son de la emoción. Todos aquí somos igualmente inteligentes. La inteligencia es la plasticidad conductual ante un mundo cambiante y la plasticidad conductual que se requiere para vivir en el lenguaje, para que todo esté en castellano, por ejemplo, o inglés, es tan gigantesca que las diferencias no son de inteligencia, son de gusto, preferencias, son de la emoción. Interesante. Ah, entonces, si yo digo no sabe esto, digo no lo sabe, y lo trato como un tema de inteligencia, lo retraso. Uh -huh. Pero si yo veo que no entiende no no sé qué circunstancia le impidió entender. A lo mejor yo mismo fui de tal manera que no pude entender lo que estaba enseñando. Entonces tengo que reflexionar, tengo que abrir el espacio, tengo que conversar. Tiene él que encontrarse respetado en mi reacción a lo que, a, a, a, a, digamos, a lo que hizo en respuesta a mi pregunta. Porque eso es lo fundamental. Oye, le abro el espacio para ampliar su mirada reflexiva o le cierro el espacio condenándolo a estar atrapado en, la, en una negación. Anita, Tomás Serrano te, pre, te pregunta perdón, a través de Twitter, ¿cómo sería posible hacer música desde las ciencias? No tengo la menor idea. No sé. ¿Le ves alguna mezcla, dado lo que hemos hablado acá, de procesos de intuición, de búsqueda de patrón, etcétera, con el proceso creativo de la música? que estoy tratando de acordarme lo más cercano a que estaba el mundo de la ciencia. Ah, esa es una buena reflexión. ¿Qué tan cercana ha es estado ese mundo? Lejana, muy bastante lejana. Le... Sí, porque me tocó un colegio en la cual no, lo que habla usted, como que no, no hubo como quizá una un incentivo a, a los que quizás teníamos más dificultad o no entendíamos tanto la clase de acercarnos. Hasta que llegó un profesor en particular de química en cuarto medio y fui casi la mejor alumna del curso y me enamoré de la química cosa que fue totalmente inesperado en, en mi trayecto eh, después conocí un día en un avión a un joven que trabajaba con larvas y tuvimos 18 horas hablando de larvas y fue lo más increíble el ¿Fue viaje el no fue un viaje las 18 horas pasaron así como tres segundos uh -huh. eh, aparte la pasión de las larvas es que es otro mundo es otro planeta es otro universo que tiene su propio lenguaje, su propia, su propia realidad, no sé cómo explicarlo. Sí, claro. Y me pasó también conocer a un joven, me parece que, su, no sé si era eh, su, coreano, que había encontrado una planta en la Amazona que cambiaba los gustos de la lengua. Uh -huh. Y también nos quedamos hablando, no sé, 24 horas, y yo alucinada como... como el mejor concierto de mi vida fue escucharlo hablar. Eh, o mi prima que se dedica a los hongos, entonces... Eh, creo que me falta mucho, como mucha gente, quizás como acercarnos a, o que nos conozcamos, nos reconozcamos. Y quizás ahí podría hablarte o contestar la pregunta de cómo componer una canción, cómo sería. Yo creo que sería un, un choque o un hermoso, me imagino. Mm, eso. Milenka te hace la siguiente reflexión. Anita, planteas el concepto de caos para la creatividad. ¿Cuán a mano tiene el ser humano, crees tú, la capacidad de posibilitar en las instituciones la posibilidad del caos, de generar el caos para generar el proceso creativo? Es difícil porque, no sé, la manera en que veo la institución para mí es como un edificio, como, es, es como muralla, ¿no? Siempre lo he visto así, de esa manera. Eh, toca quizás derrumbar esas murallas para abrir la institucionalidad y, abrir esa, y que las murallas desaparezcan y las puertas se abran, ¿no? Eh, Creo que hay que jugar un poco con estas murallas eh, institucionales. Eh, creo que todos nos vemos afrontados un poco a la institucionalidad y no solamente desde un edificio, sino que el, el sistema como está construido está hecho para la, el cemento, el cemento incluso la manera de relacionarse, ¿no? eh, en el tocarse, mirarse, como que tenemos, parece, hasta una dificultad cada vez más compleja en mirarse a los ojos o cómo estás, hablar con el vecino, cosas bastante básicas que tienen con el encontrarnos como seres humanos. ¿no? Uh -huh. eh, creo que por ahí va, de repente, como que esa institucionalidad no la, veo solamente, la veo en un edificio. O sea, vivimos en una ciudad en la cual ahora eh, estamos como llenos de monstruos de 40 pisos con dos ascensores, en la cual me imagino que casi nadie se conoce en el edificio. O sea, todo está hecho para el individualismo dentro de un bloc de de construcción, entonces quizás esa también se construye una, una suerte no sé si me estoy explicando bien, pero una, una suerte de como eh, sobre ladrillo y todo está hecho para que no haya relacionado no sé, me imagino que la cosa es como romper esos patens de, de bloc y de pisos y de... para justamente encontrar un espacio de de interacción y diálogo y finalmente reconocerse en el otro de, que no se transforme en un monólogo, que cosa más fome Sí creo que la creatividad es una, una acción de libertad. Y eso tiene que ver con hablar con el otro y hablar con uno y equivocarse, y volver a hablar con uno y hablar, volver a hablar con el otro, volver a corregirse. Así me imagino. Dejar espacios también comunes. Oye, están demasiado interesantes todas su, sus reflexiones y las preguntas que están haciendo a través del Twitter, las que llegan acá en la mano. No las puedo hacer todas, pero vamos intentando avanzar. Profesor, hay varias preguntas para usted. La primera es, de Paz Alice, que está acá con nosotros. La creatividad tiene origen en el mundo racional o en el mundo emocional. For a scientist uh, reason and emotion are very close together. So we use uh, we are also emotional beings, so don't forget that of course, but um uh, we use our reason to give a channel in our emotions. So for instance we are awed at the complexity of the world around us uh, as much as anybody else is awed. So we feel emotionally how important, how big the universe is. Uh, for many people it's inconceivable to to even imagine what a universe really is. It is so tremendously large, but it's large in two dimensions, in two directions. It's large because there are so many things, so. E incredibly far away that you can't even imagine how far away it is but at the same time there's these very, very small things. You can hardly imagine how small these things are. The atoms, the subatomic particles, all that is part of our universe, and the numbers that are involved are incredible. So we feel emotions at that, but I also feel emotions about the complex structure of human beings that my colleague here is, has been studying all his life. So uh, uh, we are also, we feel emotions when We think of this, how how are we all hanging together? How does our system function? This is so incredibly interesting that, that uh, yes, we are not unmoved by all that, quite to the contrary. Um, but I was also a few questions behind. Uh, for instance, uh, there was a question about uh, the human mind, when you try to restrict its creativity, what happens? And my answer would have been, you can't restrict creativity completely no matter what if you even if you put someone in a prison with with uh, four walls and the floor and a ceiling and nothing to see still that person will start thinking will start philosophizing perhaps or will be creative in carving sketching things in the walls of his of his prison or in in eating or not eating the food that he gets uh, there will be creativity always no matter in what circumstances you are if you're Put in a jungle, are you creative? Of course, you want to eat something. So what do you do? You try to to um, harvest the enormous amount of flexibility and creativity that you have in your mind. And um, uh, also, when Anna said that um, that she had no direct relation with science, I think it's not quite true because you called. Uh, one of your albums, Parallel Universes. Well, that's the notion of my science. So I was surprised to see that you were singing about parallel universes. We feel our emotions there, but we would never have the idea to sing about a parallel universe. But apparently you can do that. That's very clever. We uh, are very impressed by that. But um, uh, so uh, you, we see what you're actually doing, is you're finding, you're finding new patterns in our science writings and the things we find about the universe, but you translate that into a pattern of music. And that's, that by itself I find creativity. Then you're using uh, existing structures, you found the word parallel universe in some scientific publication, and then you say, wait a minute, I'm inspired by that, I, and I'm using my creativity to turn the, all that into music. So uh, I find that very clever. Eso en parte responde a una pregunta que tenía aquí Rodrigo Valenzuela Fernández respecto del método científico, si es un proceso creativo extrapolable ¿no? al arte. Otra pregunta para usted, doctor. Nos cuentan acá que visitó el colegio donde una persona trabaja. ¿Quién trabaja en el colegio que visitó ayer el profesor? Perdón, perdón, aquí. Entonces nos dicen que usted ayer visitó un colegio donde trabajan algunas personas que nos acompañan acá y que surgieron preguntas geniales sobre los requisitos para obtener la visa para su asteroide, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, de, de todos los tamaños. Eh, hay dos preguntas para usted acá. La primera es cómo fue el proceso creativo para la elaboración de esta constitución y de los requisitos de visa que usted mismo elaboró. Y lo segundo es cuán asociado está el concepto de creatividad al concepto de felicidad. Y si nos puede contar su experiencia ayer con los niños, sería muy bueno para que la audiencia conociera parte de eso y de las preguntas que hicieron los niños. Esto fue una experiencia muy divertida. Estaban 7 8 años de edad. Muy alegre de preguntarme todas las preguntas. Pero el profesor ha explicado justo el asteroide que se llamó después de mí. Así que todos tenían preguntas sobre el asteroide and you know, how big is it how far away is it what color does it have and so on that's the questions uh, they asked but uh, but but now they ask uh, about the constitution i was I, i felt a certain inspiration to write to do something with the asteroid i mean it's there it's floating around we uh, we don't know why asteroids exist really but uh, what good are they for us well They are good to give, to give me inspiration. And my inspiration was to write something about our social lives, about the laws that we live in in our, our world. I said, imagine that I'm the, the leader of a new world that, of people living on that asteroid. What kind of laws would I put there? What would be the constitution that they live? And I was a bit annoyed, unhappy you could say, about the fact that they did not put the apostrophe in the name of the asteroid. It was missing, something was missing there. So that inspired me to write a constitution about asteroids, about, about apostrophes on the asteroid, saying that the apostrophe is forbidden there. It's not in its name, so you shouldn't use it. And uh, that was, I was just inspired by that. And uh, uh, I was happy when the constitution was finished. Now there is, the asteroid is being mentioned indirectly in its constitution so now it has an asteroid and uh, the asteroid has an apostrophe I'm sorry so uh, uh, so so yes em emotions happiness we are we are all scientists i remember um, there was one scientist who was interviewed in an occasion like this and the interviewer said you know how can uh, oh yeah the, the the guy talked about his experience when he was Uh, a refugee in, in, in, in the sufferance he had had in in the war, and he was talking about emotions. And then the interviewer asked, How can a scientist like you have emotions? Science is rational, isn't it? And he looked at the interviewer and said, What do you mean? We are all emotional beings. Can a scientist not be emotional? Quite to the opposite. We are as emotional as anybody, everybody else. Mm -hmm. so, sobre eso mismo y para seguir la línea del profesor Anita Nelly Huerta reflexiona lo siguiente y hace una pregunta: ¿Cómo se vincula la creatividad con la pasión? Porque hablábamos recién de la felicidad, pero me gustaría que te refirieras a esto: ¿Cómo se vincula la creatividad con la pasión? Podemos ser creativos cuando no podemos desarrollarnos en lo que nos gusta. ¿Y cuál ha sido tu experiencia personal? Si podemos ser creativos cuando nos, perdón, cuando hacemos, cuando no podemos desarrollarnos en lo que nos gustaría, o sea, no estamos en el campo donde sentimos esa pasión y esa gana. O sea, me imagino. Eh, es que todos somos creativos en, en miles de puntos, creo que distintos en los lugares nomás. Eh, y claro, crear es un acto de pasión, de amor profundo, es construir realidad, po. es una construcción de realidad paralela, eh, pero creo que es un acto de profunda pasión. Eh, a veces un, y creo que, ojo, o sea, en este caso, como a veces crear hasta duele también, eh, cuesta también, porque uno tiene muchos cuestionamientos. Y viene mucho... Eh, ¿Cómo se llama esto? Cuando uno está como... Eh, ¿embalado? ¿Sí? ¿Cómo se llama esto? Embalado. No, tiene otra palabra. ¿Tiene ¿Exaltado? ¿Tiene? ¿Exaltado? No. Como... excitado. Tengo algo sobre excitación, hay una suerte de sobre excitación. Después hay una calma, después sobre excitación de nuevo. Uno pasa por distintos pulsos, yo creo, a la hora de crear. En mi caso, por lo menos, y... pero creo que sí, es un acto de profunda pasión. Alguien que no crea. Eh, estoy pensando si conocí a alguien no creativo. Eh, creo que no. no. En mi caso he conocido gente frustrada, pero creo que tiene mucha creatividad dentro, que es distinto. Uh -huh. Creo que he conocido gente que, que quizás está gris porque no expulsa esa energía, porque es una energía también, uh -huh. es una pulsación. Uh -huh. Tiene un ritmo también. Eh, pero creo que esa gente tiene creatividad, lo que pasa es que no la... No la saca, me, conoce, me, conoce, me, me tocó hace varios años conocer en una institución cuyo nombre no voy a decir, porque pueden estar presentes, no. Eh, alguien que estaba pegado, ganaba un súper sueldo, y después de ir a tomarse un trago, dos tragos, esa persona quería ser cineasta. Y me habló no. de una, un nivel de frustración enorme, enorme. pero esa, gente, esa persona tenía creatividad, ahora estaba vestido de gris, o tenía una mirada tan gris, pero yo creo que eso no, lograba sacar esa mirada gris. Esa persona tenía una necesidad, una pulsación, una, un, en encontrar esa pasión de volver a expulsar esa creatividad que vivía en él. Yo creo que es una llama, es ¿eh? un fuego, es un, una energía también. Mira, y tú dices que vivía en él. María Emilia Atillú, te pregunta, le pregunta a todos, no vale. la verdad. Pero te, te la voy a hacer a ti la pregunta. ¿Se podría saber cómo ellos atan la creatividad del día a día? Perdón, atan la realidad, perdón, quiero decir. Voy a preguntar de nuevo. ¿Se podría saber cómo ellos atan la realidad, lo que te toca en el día a día, con la creatividad? ¿Cómo es tu caso? En mi caso está muy unido. O sea, eh, recuerdo que... En el, ¿Por qué diría eso? Porque el, recuerdo que el, uno de los primeros vinilos que llegó a la casa fue un vinilo de Daniel Viglietti, de un gran compositor uruguayo, que traducía en español una canción de Chico Buarque, que se llama Construcción. Y esta, este tema habla de un obrero, la construcción cayéndose y cuenta cómo la gente no lo mira, la invisibilización de este obrero. ¿no? Eh, y me acuerdo cuando chica me marcó mucho y fue cuando entendí, sin saber quizás, que yo me quería dedicar a hacer canciones. La capacidad de alguien de construir realidad de una manera extremadamente poética porque en la canción, de hecho, va repitiendo palabras y la va en, en, enumerando después, el príncipe se cae, nadie lo miró, a su miró, su mujer lo miró, después vuelve a cambiar las palabras... Entonces la realidad para mí es fundamental como un aspecto de observación para el crear y componer. Creo que todo lo que uno, no sé, creo que muchas cosas que yo compongo tiene que ver ahora con la reflexión que tengo con mis hijos. Claro. Mis hijos permanentemente como están en, esa, en ese pattern de preguntas de niño como que, y muchas preguntas, la mayoría que no sé cómo contestar y me quedo pensando y a veces nunca le encuentro la respuesta, a veces le encuentro alguna respuesta después, pero también uno se demora también. Uh -huh. eh, en mi caso, como que el pensamiento también, yo me siento muy lenta, como que a veces recién entiendo cosas que pasaron hace 10 años, y digo, ah, ahora entiendo algo del 2009. ¿No? Entonces un, también me siento como en, en un proceso permanente de aprendizaje. Entonces, y eso también tiene que ver mucho con la realidad, porque a veces voy un, uniendo cables sin saberlo, ¿no? Y tiene que ver con la realidad, con la capacidad de mirar, de noticia eh, y de también tener una mirada de alguna manera con el mundo. ¿no? Eh, a mí me toca viajar mucho por trabajo y me toca ver que algo que pasa en Ecuador, en Quito, es muy similar a lo que pasa en el Bronx, en Nueva York, que es muy similar a lo que pasa en París, en un suburbio. No me parece tan lejano y creo que eso es lo bonito, que finalmente uno va hilando cables entre realidades de lo que uno ve, uno lee, uno conversa y lo que uno escucha también. Y también los silencios, los silencios dicen muchas cosas dentro de la capacidad de, de mirar, de, de cómo explorar lo que está sucediendo. Uh -huh. Y eso creo que para la hora de escribir, en mi caso, es, es materia prima, es un, me siento extractivista de la realidad. Qué buen concepto. Es un buen concepto. Acuñado está. Qué importante lo que tú dices y mencionas de los silencios, una sociedad en que tratamos de escapar de eso. Doctor Maturana, hay varias preguntas para usted. La primera es de Pablo Rivas, que no es una pregunta, es una reflexión, y que dicen, creo que no digo nada nuevo, pero Maturana es un seco, un crack. necesita decírselo. La pregunta es la siguiente. La pregunta para Humberto. El idioma materno configura una cosmovisión que acompaña toda la vida. ¿Puede el idioma utilizado como posibilidad del conocimiento restringir o liberar la creatividad? En primer lugar, yo no pretendo decir nada nuevo, ¿eh? ojalá todo resulte tan obvio. Porque de eso se trata, de ver el presente que se vive y actuar a partir de él. O sea, Si alguien dice algo obvio, bien, sigamos adelante, quiere decir que yo ya lo entendía. Porque no hay preguntas ni reflexiones tontas, ¿no? Tal como nos preguntaban aquí también en Twitter. Pues la persona está diciendo, no estoy diciendo nada nuevo, es obvio lo que voy a decir, el profesor Maturana es un crack. Cualquier reflexión, por sencilla o simple que sea, cualquier pregunta, por, sencill, por simple o tonta, comillas que sea, es válida, ¿no? Absolutamente, pero cuando, digamos, cuando alguien dice que esa pregunta es tonta, está reflejándose a sí mismo. Quiere decir que con esa pregunta yo no tengo nada que hacer. O yo sé la respuesta y ni siquiera quiero darme el trabajo de decir cuál es la respuesta que yo tengo. Así que no importa, ¿eh? no me preocupan esas opiniones, porque es el que está viviendo. ¿Cómo, cómo estoy viviendo lo que estoy viviendo? Ahora quiero la otra pregunta. ¿Cómo podemos deconstruir... No, perdón, ¿Cómo es la pregunta? ¿La recuerda usted? Sobre el idioma, ¿no? Sí, sobre la madre, perdí la pregunta. El idioma materno. A la madre en conversación con el hijo, si es que hay restricción del idioma, si es que a través del idioma se puede restringir o liberar la creatividad. O sea, la creatividad se restringe en el momento, digamos, la creatividad se niega al otro en el momento en que yo no le dejo aparecer. Porque la otra persona aparece desde sí. Uh -huh. Está siendo creativa cualquier cosa que haga porque está actuando desde sí, a menos que esté actuando desde una doctrina o desde una teoría o sometiéndose a una exigencia. Entonces, no tenemos que hablar tanto de creatividad, de estimular la creatividad, dejémoslo aparecer. Si yo le digo a alguien, tienes que ser creativo, lo meto en una trampa. Pensar, ¿qué será ¿Qué será, lo... ¿Qué será, ser creativo? ¿Qué me está diciendo que yo sea? tengo que ser el escuchar, el dejar aparecer, el respetar al otro. Ese es el fundamento de la liberación de la creatividad. Uh -huh. Si no me siento respetado, desde el no sentirme respetado voy a actuar o en el rechazo, o en la negación, o en la autodepreciación, dependiendo de la circunstancia. Uh -huh. O sea, si yo quiero que mis alumnos estén bien y tengan libertad reflexiva, tengo que respetarlo Pero honestamente, no pretender que los respeto, escuchándolos. Así que yo pienso en realidad que el tema de la creatividad no, no tenemos que tocarlo tanto más. Si somos seres creativos, todos los seres vivos inevitablemente en los distintos ámbitos en los cuales vivimos. El tema es dejarla aparecer en el espacio relacional humano que es donde estamos viviendo. Y es ahí donde está el tema. Yo como profesor ¿Niego a mis alumnos en la exigencia o en no escucharlos? ¿O abro espacios reflexivos al contestar sus preguntas? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo guío su reflexión en la conversación? De modo que eso se oriente a esto y que yo quiero enseñar, que yo considero válido e interesante. Si yo no respeto lo que hago, ¿cómo voy a lograr invitar a otro a que lo respete y se interese por eso? Entonces, el tema verdadero de la creatividad del niño es del profesor. Okay. Ya, pero relacionado con eso, Carlos Núñez nos pregunta, le pregunta usted lo siguiente, ¿cómo podemos deconstruir individual y colectivamente el imaginario occidental de que la racionalidad se impone o se sobrepone a las emociones en el ámbito de las ciencias? Entendiendo que no pasa ninguna de esas cosas. Somos seres emocionales y racionales. Todos los seres vivos... Tenemos un operar que es coherente con nuestra hechura y que si lo miramos desde una perspectiva respetuosa podemos decir es racional, es lógico. Y, y la ciencia es una, un refinamiento del vivir cotidiano. ¿Cómo, ¿Cómo explicamos las cosas? ¿Qué proponemos cuando proponemos una explicación? Cuando decimos que entendemos algo, ¿Y con una metodología particular que tiene, que es un refinamiento del vivir cotidiano. De modo que lo central, aquí en el fondo, es la honestidad y el mutuo respeto. Si yo no respeto al otro, el otro no me va a respetar a mí, no va a, si yo no soy honesto tampoco. Así que yo, maestro, mi tarea es escuchar, no desde el prejuicio de la negación, o sea, siendo honesto, y en el respeto a lo que esta persona, este niño, pueda estar pensando. Y si le digo, hazlo como quieras, respetar el querer que surgió como respuesta a lo que yo le dije. Y conversar sobre eso respetándolo. Y respetarlo quiere decir no regarlo a priori. Sebastián Urrejola le pregunta lo siguiente, considerando el proceso creativo necesario para la evolución, ¿cree usted que cualquier máquina autopoyética es capaz de desarrollarlo? A ver, la autopoyesis... ...solamente puede ocurrir en el espacio molecular. Los seres vivos somos sistemas autopoyéticos moleculares. Si yo trato a la palabra autopoyesia en otro espacio... ...la trato como autoorganización, que es otra cosa. El único espacio en el cual tiene usted elementos que interactúan unos con otros... ...y producen elementos de la misma clase que pueden generar un sistema cerrado... ...que se produce a sí mismo, es el espacio molecular... Muy bien, la creatividad es una condición humana, puede ser en cualquier dominio. Según cómo yo esté pensando lo voy a moverme en el arte, y el arte, el arte eh, tiene que ver con la poética. La poética consiste en tomar algo en un dominio y expresarlo en otro donde se hace más visible. Eso es lo que uno hace en el arte. O puedo hacerlo en, en la filosofía, reflexionando sobre los fundamentos, de dónde estoy diciendo lo que estoy diciendo. O lo puedo hacer en el explicar científico. Y si lo voy a hacer en el explicar científico, pues eso voy a explicar con una cierta metódica que tiene que ver con la coherencia de nuestro hacer en nuestro vivir cotidiano. De modo que cualquiera de estos dominios es accesible a lo que nosotros queremos hacer en la apertura creativa si no nos atrapamos en un prejuicio o en una exigencia Perfecto, gracias profesor Anita, Susana Severino te pregunta lo siguiente te pide que expliques la creatividad e inspiración de la canción Todo lo sólido se desvanece en el aire eh, Creo que lo bonito sería no explicarla para nada <risas> eh, Es que al dieron las palabras como que creo que eh, la canción nació de manera espontánea también, entonces eh, nace en ese contexto. Eh, estoy en blanco. Paso. Claro, porque es inexplicable a tu juicio. Eh, no, no, es, o sea, sí y no, pero. Que la cantes, dicen. Es muy temprano. Es muy temprano para cantar. Bueno, profesor. Doesn't the song explain itself? Yeah. The song is the explanation of it. Hay una pregunta para es para ti, you, please, a question. En la era de la inteligencia artificial, ¿podrán las máquinas soñar y llegar a ser creativas? Uh those are two difficult different questions. Whether a machine can dream Well, dreaming is a special activity of the human brain that uh, is, has some function which is not totally obvious. Maybe you can say better what a dream really is for because uh, that's a rather complicated process in the brain. But the other question was about uh, machines be, being intelligent and I think they are already intelligent now in a certain sense. Uh, some computers, or many computers, can do calculations much, much faster than we can do it with our minds. That's what computers are for, actually, to do something very fast. So they can, they can accomplish uh, quite intelligent tasks all by themselves. But I think there's a fantastic future for these computers because in the future they'll be programmed much, much better. And I think time will come, not even in such a very long time, that actually computers will become literally more intelligent than humans in, in practically every respect so that uh, computers can really give better answers to questions than humans can. First you think of, of very practical applications like in medicine, if you have a medical question you go to your doctor, your doctor guesses what your problem is, time will come that computers can make better guesses at what your problem is and how to cure it. And same thing in law, the computer can just uh, compile all laws that existed in, in, during course of time and, and make up to a better judgment than the average judge will be able to do. So that will happen rather soon, I think. But on the other hand, of course, the questions about emotions, about humor, about uh, uh, having dreams, Those will come later, but I think eventually also a computer can be made to act like a human being. But maybe that's not what you really want. You don't want a computer that dreams, a computer that is emotional. You want a computer to understand things, and that's what they will be very good at in the not-so-distant future. Right now, my computer, although it does have a free will already, it's still very stupid. I ask it questions, I get the wrong answer. Y le digo, estúpido, idiota, pensé de nuevo y me da la respuesta correcta, se paró ahí. Mi computadora no responde a estas preguntas. Así que todavía son estúpidos, pero eso será reparado, estoy muy seguro. La última pregunta para ti, profesor. La última pregunta, la traducción, por favor. Esta pregunta es súper bonita porque además tiene una reflexión. La hace Tatán, dice lo siguiente. Usted, profesor, ha dicho, la naturaleza es un gran rompecabezas cuyas piezas hay que recomponer. Y Anita nos dice en sus canciones, de esta amada tierra, tierra quien sabe cuidarlo es quien de, quien de verdad la quiere. La pregunta para usted es la siguiente, dado las reflexiones que hemos hecho acerca de la creatividad, ¿cuál es la importancia de la naturaleza hoy? ¿Cuál es la importancia de la naturaleza hoy y de nuestra relación de los seres humanos como parte de esta naturaleza? Well, we are, we all are nature. The separation between nature and what's the opposite of nature, man-made or whatever, but we are also parts of nature. So, for me, it's a bit difficult to draw, make a dividing line between nature and unnatural, whatever that means. So I think the whole world is natural. Uh, the Dutch translation of physics is, is the understanding of nature. So uh, nature is all around us. Um, but we are a factor in nature. Whenever we occupy a piece of land, the piece of land changes. The animals and plants in the, in, on the land that, uh, where humans are living change. Is that natural? Well, you could say, no, it's not natural because man has a, has a big effect on the landscape. But you can also say, no, it is natural because humans are as natural as cows or butterflies or ants or whatever. So we are just part of nature, we are affecting the world. So, for instance, climate change is usually attributed to human activities. Is that natural? Well, we humans are a natural f f existence on this planet. The planet would have been different without the humans, but but humans are a natural phenomenon that happens on this planet. So you can say climate change is natural, but humans are a factor in that whole process. So uh, so I think my answer to your question is that I can't make a clear dividing line between what's nature, what's man-made, and uh, uh, and and what is good or bad. All these are are. are As, uh, rather notions. Muchas gracias, profesor. Les voy a pedir, porque se nos acabó el tiempo, eh, de hacer las preguntas que ustedes tenían a través de todas las vías. Les quiero agradecer su participación. Le voy a pedir, profesor Maturana, Anita, y a usted también, profesor, que nos entreguen una reflexión final. Ya conocen la audiencia, lo que ha preguntado, y me gustaría que ustedes les dejaran a, a ellos un mensaje final para despedir también esta actividad. profesor. Yeah. Primero, eh, yo me pregunto de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial. Hablamos de sistemas que detectan configuraciones. Bueno, nosotros somos los detectores de configuraciones por excelencia, según operamos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de naturaleza? El profesor acaba de mostrar que nosotros somos parte de la naturaleza, de modo que estamos hablando de nosotros. ¿Pero de qué queremos hablar? ¿Qué es lo que efectivamente es peculiar? Y somos nosotros los seres humanos. Al mundo natural no le importa lo que pasa, pero a nosotros sí. Al mundo natural, a la biosfera no le importa que los seres humanos desaparezcan, pero a nosotros sí. A la biosfera no le importa que se destruya un ecosistema particular, pero a nosotros sí. Así que el tema es nosotros, los seres humanos, qué queremos hacer. ¿Qué entendemos por inteligencia? ¿Podemos hacer máquinas que imiten lo que hacemos? Sí. Ya tenemos un auto, para hablar del más simple de todos, un auto automático. El auto automático tiene sensores que le dicen cuándo está aumentando la resistencia del suelo y eso gatilla cambio en la, en la estructura interna de modo que el motor opera con un distinto engranaje. ¿No? eso es una sensorialidad con respecto al entorno y un acomodarse a eso sí sí si eso lo podemos hacer, eso es trivial si el, trivial quiero decir, está a la mano, no, no, no es una cosa extra, extraordinaria si el tema central tiene que ver con nosotros ¿qué mundo queremos vivir? manipulamos el mundo, ¿qué queremos hacer? ¿cuál es el ámbito de existencia en el cual ocurre el humano? el humano ocurre en el espacio relacional pero somos biológicos, lo biológico ocurre en el espacio molecular. Ah, ese es el, el tema central. ¿Qué queremos hacer los seres humanos en nuestro vivir y con las cosas que creamos? Imitar robots que nos reemplacen, yo no quiero eso. Hacer robots que me reemplacen en cómo abro la puerta de mi casa, yo no quiero eso. Yo quiero tener mi llave y ir a abrir la puerta de la casa porque quiero poder cambiar de opinión. Y para cambiar de opinión tengo que tener un espacio reflexivo a la mano. Así que el verdadero tema somos nosotros y qué queremos conservar en nuestro vivir. Sí. Anita, reflexión final. Esto como final de tesis. ¿eh? Sí, como final de tesis. Eh, bueno, agradecer el espacio eh, reflexión final soy muy lenta y lo dije antes, lo quiero ser honesta me, creo que tendré respuesta en una semana más es que me proceso y tengo una RAM lenta <ríe> eh, no agradecer el espacio y tendré una reflexión más armada en una semanita más si por ahí por tus redes nos cuentas de eso también va a ser bienvenido pero profesor, una reflexión final también usted que quiera dejarle a quienes nos han acompañado hoy día, porque usted viene desde un lugar más lejos que nuestra tierra, ¿no? Además, es usted un Nobel de Física, algo tremendamente importante para la comunidad que se encuentra acá, y nos gustaría también que usted dejara un mensaje para estas generaciones y para el público que lo ha acompañado Okay. Um, the general message is always that science is all around us and that uh we uh, it is lovely to be able to have some crude general understanding of the world that we live in. The more we understand, the happier we are. To my feeling, so uh, uh, the message I can only convey to you is: try to try to learn about these things. Try to learn about the universe. Try to learn about human beings. Try to learn about languages. Try to try to figure out how this world hangs together. Uh, what is your mobile phone that you are using? What what kind of thing is it? How does it come into being? All these questions are extremely interesting and all this together is this broad concept that we call science, but it, it is so nice to be interested in that and to learn about these things even if you don't understand everything. Science often is very, very difficult to understand. You need, we've been talking about languages here, so you need a special language, the language of mathematics, to understand science and for most of us that's far too difficult. Forget it. But You have to learn uh, how important it is that there are people around who understand these things and uh, uh, who tell us about the universe, about the particles it is made of, about us and our future, our past in, in this world. All these things are interesting to know. I still remember as a boy when I, f I was nine years old, when I learned for the first time that there had been dinosaurs living over 60 million years ago on this planet. Isn't it lovely to know that there were these great big monsters which are quite different from animals that live today? It's a useless fact. We can perfectly well live without it, but we wouldn't be complete humans without that kind of knowledge. Even long before those dinos dinosaurs were there, there was the, the planet Earth itself was being formed by, uh, by contracting Clouds of gas and uh, astronomers can tell you all about this because they see the same thing happening today elsewhere in the universe. So, all these little facts together build our world. It's very nice to live in that world and to look around you how this world is being composed of effects, and, and which all together explain our existence and the way we function uh, in all sorts of ways. Every Person is different, so uh, not all of you will have the same concept of what the world is like that we live in and we want to keep it that way we don't want all to be identical beings we all want to be different so yes we should we keep that differences but try to uh, try to understand and, and learn how things work that's my general message. Muchas gracias. Muy interesante. ...las reflexiones que nuestros tres invitados han hecho... ...quiero pedirles un aplauso más generoso... ...para los tres de agradecimiento... ...por habernos acompañado... ...y Nicolás... Les... ...bueno y con esto terminamos el evento... ...queremos agradecerle muchísimo... ...a todos los expositores de acá... ...a Soledad, al profesor Hoft ...Anita, al profesor Maturana... Esto ha sido una experiencia, yo creo, para todos los que estamos aquí, realmente rica, sobre todo si uno está en la sombra. Y también agradecerle muchísimo a todos ustedes que generaron este diálogo y esta pregunta y a la gente que está detrás de la cámara en las casas viéndonos. Y para terminar, solamente queremos entregarle un premio a cada uno de ellos, un regalito, perdón. Un premio Nobel. Queremos entregar un premio Nobel. Bueno, primero... Eh, al doctor Maturana, son, yes. son libros sobre la, la, la Universidad de Chile, muy lindos. Gracias. Muchas gracias Anita por venir. Profesor thank muchas gracias por venir. Gracias. And for Soledad Doneto, that was amazing today also. <laughs> o sea, no se bien. Así que a todos, muchas gracias por venir y hasta la próxima. ¿Hay que se una foto? Ya. Yeah.